EL MAQUILLAJE Estaba sentado en su camarín frente al dresuar con la mirada fija en el espejo No veía su imagen reflejada solo el espejo Los productores le habían traído un traje especial. Era una túnica bordada con hilos de oro. Uno de los asistentes se la presentó colgada en una percha de madera de caoba, lustrada, mientras intentaba explicarle los beneficios de su utilización frente al público. El maestro estampó su mirada fija en la túnica, estirando su mano hacia ella. Luego miró a los ojos del asistente neutralizando toda manipulación argumental con el intento de convencerlo. No había emitido una sola palabra. Los rumores decían que su mirada solía penetrar como una daga y una vez dentro acariciaba como el pétalo de una rosa mojada. con el aspecto de haber sido hipnotizado el asistente envolvió nuevamente la túnica y con su mirada extraviada en el espacio giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta ya con su mano derecha sobre el picaporte se volvió hacia el maestro y le dijo en voz muy baja y respetuosa Maestro todo está listo. El público espera en silencio y con impaciencia. El maestro, mostrando un rostro relajado, lo miró comprensivamente y con un leve movimiento de cabeza dio su consentimiento. Acto seguido, vistió su larga túnica blanca que lo cubría hasta los talones. Había sido confeccionada por él mismo con la última sábana usada por su difunta esposa en el lecho de muerte. Salió del camarín cerrando la puerta detrás y se dirigió con pausa, pero sin detenerse, hacia el público que lo esperaba. En su lento transitar, por los pasillos de los estudios fue interpelado por un joven muy bien trajeado Maestro, Seubón dice que lo espera en el salón de belleza antes de enfrentar al público ¿Quién es Seubón? con ingenuidad y sin curiosidad alguna preguntó el maestro el imprevisto mensajero acompañó con sobradora sonrisa su respuesta. Es el director y productor asociado del programa. Ah, dijo el maestro, asintiendo con la cabeza, y se dirigió a dicho salón a encontrarse con quien requería su presencia. Hola, maestro. ¿Qué tal todo? Pero todo debía de estar igual que siempre, porque el maestro no respondió. Era de pocas palabras, sólo las necesarias. Le pedí que se molestara hasta aquí, porque hemos olvidado los retoques de maquillaje en su rostro y arreglar un poco sus cabellos. Seubón sonrojó al mencionar esto último. no me retocarán el rostro ni los pelos. El maestro expresaba firmeza en sus palabras, aunque éstas mantuvieran el mismo volumen y falta de emotividad que lo caracterizaban. ¿Cómo? Perdón, no le entiendo. Seubón se mostró claramente contrariado. Esto se veía en su sonrisa forzada. —No se preocupe, le explicaré y entonces entenderá. —Sí, sí, lo escucho, maestro, pero apúrese porque lo esperan en el plató. El nerviosismo evidente de Ceubón, que transmitía temor en la mirada de los peinadores y demás empleados presentes en el salón, no había inmutado al maestro, el que tomando asiento sin que nadie lo invitara a hacerlo, acarició con las palmas de sus manos la pana de los mullidos sillones, estiró la mirada a su alrededor percibiendo las energías del lugar, para finalmente depositarla en el director que pacientemente esperaba su respuesta. He pasado toda una vida mi joven amigo, intentando descubrir quién soy. Para luego, entre otras cosas, solo mostrar lo que he encontrado. Sí, entiendo, me parece muy bien, pero ¿qué tiene que ver eso con el maquillaje, con salir más presentable al público? Favorecido, maestro, ¿qué tiene eso de malo? La sonrisa del maestro fue amplia percibía que su interlocutor no entendería las razones pero de todas maneras se explicaría pues él mismo también debía aprender de la experiencia y estaban las interrogantes miradas de los allí presentes que se acechaban mutuamente ellos también merecían una explicación nada de malo se si me maquillara para mí mismo estando en mi casa, si esa fuese una decisión mía, si la idea me agradara. Bueno, que le agrade pronto, maestro, porque el público impaciente espera. El locutor está a punto de iniciar el programa y estamos corriendo fuera de tiempo. Me informan por el auricular que en cinco minutos después de la publicidad salimos al aire, y usted está todavía aquí, maestro. Estoy aquí porque usted me ha llamado. Vamos a enfrentar al público, pues. ¿Quién nos retiene? Bueno, a ver: Néstor, Alfonso, Cindy, arreglenme un poco. Rápido, que no disponemos de tiempo. Pero el maestro menió negativamente su cabeza, esbozando apenas una comprensiva sonrisa. No, usted no me entiende. Estoy recién duchado, limpio y bien aseado. Es suficiente. No necesito de su maquillaje ni que nadie me arregle nada. Vengo a hablar de la espiritualidad que se nos pierde en el ritmo cotidiano, el estrés, la neurosis, la constante lucha del hombre por lo material a expensas de su salud y hasta de su propia vida, la pérdida de nuestros valores en lo banal, el esfuerzo constante que realizamos vendiendo siempre una imagen que no es la nuestra corriendo detrás del estatus y el reconocimiento por parte de la sociedad, esa decisión inconsciente que tomamos de tapar quienes realmente somos para poder ser. ¿Y usted ve importante el maquillarme? El silencio en el salón se había aturdido a sí mismo. Unos a otros se miraban, petrificados. Seubón se veía cada vez más nervioso. Miraba el dorado reloj que colgaba en la pared cuando entró Parcel, uno de los productores ejecutivos. Irritado, nervioso, con gestos de agresividad anticipada para el caso que fuera necesaria la intimidación gesticular, avanzó dando un portazo y frunciendo el ceño. No se imaginaba que frente a él había un hombre más fuerte, indestructible, desprovisto de todo poder que no fuera el aplicado sobre sí mismo. Era el maestro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y dirigiéndose a Seubón, continuó con otra pregunta. ¿Cómo es que el maestro no está ya en el plató? Todo el hombre se sacudía contorneándose, gesticulaba con sus brazos como si fuese a repartir golpes de karate. Infundía un temor tal que hacía sentir culpables a los presentes que solo eran espectadores de lo que allí ocurría. También Seubón recibió parte de su intimidación psicológica. El maestro no quiere ser maquillado ni peinado, dijo Seugón, alternando su mirada entre Parcel y el maestro. Parcel quedó tieso. Sus movimientos se congelaron en ese preciso momento. Miró a uno, a otro, su mirada recorrió como una ráfaga a cada uno de los presentes, en medio de un ambiente muy tenso Parcel pidió un vaso de agua. Con movimientos espasmódicos, metió su mano derecha dentro del bolsillo del saco y extrajo un pequeño frasco conteniendo comprimidos. El vaso de agua estaba allí, ya esperándolo, en manos de una de las peinadoras que se lo extendía. Volcó la mitad de su contenido al tomarlo con la mano y de un solo trago, como quien toma un tequila, tomó su medicamento. El maestro impertérrito, paciente, relajado, con toda la ecuanimidad que su rostro era capaz de mostrar, le brindó a Parcel su mirada y una semisonrisa que lo decían todo. Los ojos de este comenzaron a revolotear como Flor miró al maestro y su nerviosismo aumentó finalmente se dirigió a Seubon bueno que se cancele el programa Seubon hay que buscar una excusa importante y cambiar la programación que paren todo manteniendo su misma actitud de bloqueo frente a lo que estaba sucediendo sin recibir la más mínima influencia de lo que allí acontecía el maestro inmune emocionalmente a todo empezó a incorporarse del sillón donde había permanecido sentado y finalmente se dirigió a Parcel mirándolo a los ojos sabia decisión Parcel Solo que usted lo hace ver como algo terrible, pero no lo es. Al contrario, yo agradezco esta experiencia de la que he aprendido mucho, y espero que ustedes también. Me voy a mi casa, amigos, espero que estén todos bien. Pero entonces un nuevo parcel apareció, quizás el auténtico, diciendo, ¡No! «No, no, ¿qué hace? ¿Qué dice, maestro? Espera un poco. ¿No se da cuenta, maestro, que hace un mes que el país entero espera esta entrevista con usted? ¿Que hay un rating del 70% esperándonos allí fuera? ¿Y todo el público en el estudio? Maestro, por favor, ¿no entiende? Parcel, amigo, creo que el que no entiende es usted». «Bueno, está bien». «Vaya como usted quiera, maestro. Por mi parte, puede usted ir desnudo y con un bonete en la cabeza si así lo desea. Pero, por favor, vaya. Esto no se puede suspender». «Pero vaya si se puede suspender, parcel». «Escuche bien. El maestro se le acercó hasta la distancia propicia para un abrazo, pero no se lo dio y no porque él no hubiese querido. «Escuche bien». Hijo mío, y escuchen todos. El maestro hablaba en voz baja. Casi en un susurro parecía querer develar un secreto. Y continuó hablando. Tantas veces queda suspendida una vida humana, o destruida. ¿Cómo no se va a poder suspender un programa televisivo? Suspender el rating los negocios, la aparatosidad, lo superfluo. Pruebe, Parcel, váyase a su casa a descansar y verá que sí se puede. Podrá comprobar que no pasa nada si de pronto no hay altos ratings. Y quizás también descubra que puede dejar de tomar sus medicamentos. Mientras transpiraba, Parcel parecía descomponerse nuevamente, Seurón lo tomó por los hombros, le acercaron otro vaso de agua, se escuchaba el murmullo tenso de los peinadores y maquilladores, a espaldas del viejo maestro, mientras éste se retiraba lentamente del lugar de la misma manera que había llegado pero con la clara sensación de haber aprendido una importante lección junto con todos los que con él la hubiesen sabido aprovechar.